Muy buenas, muy, muy buenas tardes. Muy buenas hoy, tardes. Hoy, junio, un día más de junio, un jueves más que estamos reunidos con cada uno de ustedes quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en este momento a través del Facebook también para poder decirles que el día de hoy como es de costumbre, tenemos una gran ponencia a cargo de un gran y destacado profesional. Tenemos que decir que esta tarde vamos a aprender muchísimo, vamos a aprender de todo lo que corresponde a nuestro tema del día de hoy, que es bastante interesante, no solo por lo que toca saber, acerca de los niños y jóvenes con superdotación y talento, sino por lo que nosotros sabemos como educadores, cómo es la aproximación del educador con el estudiante. Y esta vez tenemos habilidades de talento y superdotación. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a saber en breves minutos. Déjenme saludar a quienes nos acompañan como todos los jueves, el día de hoy, también vamos a saber quiénes están y de qué ciudad nos están siguiendo. No solamente llegamos a Lima, no solamente estamos en las ciudades del Perú, también estamos en varias ciudades de Latinoamérica y esta señal también se expande fuera de América. Y los invitamos a seguirnos en la radio, en la radio La Red Sin Fronteras, que seguimos 24 horas de programación con programas muy interesantes. Y esta señal también nos ayuda a poder decirles a todo el mundo que la educación no tiene fronteras. Entonces, Educación Sin Fronteras se hace presente cada jueves para darles una ponencia de valor, una ponencia educativa, una ponencia inolvidable. Bien, quien nos acompaña el día de hoy, pues, es el doctor Manuel eh, Rodríguez. Rodríguez, el doctor Manuel Rodríguez. Rodríguez, como podemos ver ahí, estamos mostrando en pantallas y es el profesor Manuel Rodríguez, es una persona bastante bastante destacada por lo que hace, y ustedes ahí podemos ver que no solamente porque se llevó las palmas magisteriales del Perú en el año 2005, ese es un gran logro que los maestros quisiéramos tener, todos los maestros, pero para obtener eso tenemos que dar una gran trayectoria, pero no solamente la gran trayectoria en la educación, sino hacer que la educación sea significativa. Y eso es lo que ha logrado y sigue logrando el doctor Manuel Rodríguez. Y además, pues déjenme decirles que en el grado de educador, pues es el decano, nada menos que ha sido decano nacional del Colegio de Profesores del Perú presidente de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia, la Creatividad y el Talento. ¿Cuál es? Es Andes y Creat, Perú. Entonces ustedes, de repente muchos de ustedes se están enterando que teníamos, teníamos la Asociación Nacional, recién se están enterando de la existencia de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Inteligencia, la Creatividad y el Talento, pues aquí... Les vamos a presentar y el doctor Rodríguez nos va a hablar un poco más sobre ello. En su ponencia, vicepresidente del Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana, IGP. Delegado del Perú ante el World Council for Gifted and Talented Children. Uh, esto significa que es el consulado mundial para... Chicos talentosos, para niños talentosos, ¿bien? Delegado del Perú ante la FICO MUDIT, miembro de la National Association for Gifted and Talented Children en Estados Unidos, además de la Asociación Nacional también para niños superdotados y de, de talento, ¿no? Súper talentosos. Ex director del programa de atención educativa para niños con facultades talentosas sobresalientes, ciudadano del mundo, ¿verdad? Profesión sin fronteras, eso es interesante, ¿no? Cómo nosotros podemos definir ciudadano del mundo y profesión sin fronteras, pero también déjenme decirle que el doctor Manuel Rodríguez, es un pedagogo con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de casos de superinteligencia, con cargos como director, como ya lo hemos podido saber, y representante del Perú actualmente ¿no? en el Congreso Internacional, en Congresos Internacional, donde se ven los temas de supertalento, lo que se dice en la semblanza. Entonces, esta coopera de desarrollar cuál es la superdotación de los niños está convencido que para desarrollar la superdotación en los niños es fundamental el amor, interesante, el amor que le den desde antes de nacer, inclusive. Y que nosotros los maestros debemos estar alertas con cualquier señal de referente a características especiales de inteligencia, creatividad y de todo tipo. Interesante. Vamos a dar el pase a nuestro presidente... Y Educación sin Fronteras de Darmon Enterprise, para que le dé también un saludo de bienvenida a nuestro ponente, el doctor Rodríguez. Por favor, doctor Boris Darmon, el micrófono es suyo. Muy buenas tardes a todos, qué gusto poder saludarlos y también tener en nuestra, en nuestra audiencia a muchos de ustedes y muchísimo gusto saber que están con nosotros en esta ocasión, pues hoy tenemos a una visita muy especial una persona con el rango de docente y que es sumamente importante para nosotros porque de esa manera podemos entender con claridad, gracias a su vasta experiencia, el principio de la educación de niños con, con superdotación. Bienvenido, doctor Manuel Rodríguez, y adelante con la presentación de esta tarde. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, doctor Bori Marno, y, y tenemos también que saludar a los miembros del World Council for Get and Chile, a los miembros de la Federación Iberoamericana de superotados y con talento con sede en Valladolid España. Tengo que saludar también al decano nacional del Colegio de Profesores del Perú y a los decanos regionales del Colegio de Profesores del Perú y también a los directores y profesores y a los padres y familia del Perú y de todas las otras naciones y en esta parte, en, en esa parte de Estados Unidos, en Stanford, Connecticut, que está en, en la costa norte del Océano Atlántico, en Estados Unidos, donde me encuentro para poderlos saludar a todos, a todos mis hermanos, a todos mis amigos, a todos mis colegas, a todos los padres y familia y especialmente a los niños. Gracias por esta invitación, gracias por este momento que Dios habrá querido. Recuerden ustedes que Dios nos dijo, dejad de los niños, vengan a mí, y yo de ellos haré el reino de los cielos. Y todos aquellos que se dedican a amar a los niños, a educar a los niños, a querer a los niños, a formar a los niños, para las futuras generaciones, son bendecidos por Dios. Vamos a iniciar esta conferencia que tiene por título de Educación de niños y jóvenes con superdotación y talento. Siguiente. Ahí, eh, ahí está el, el banner que ha sido publicado y ahí también están las setas. Ahí vamos a ver el talento, antes, el, el anterior. El talento de los niños y jóvenes es la mayor reserva del, del Perú y de todos los países. Todos los países han pasado por diferentes etapas de, de, la, de la ciencia y de la vida, y estamos ahora en, en, la, en la era de la educación, en la, en la era, en la era de, de la, de, del niño, y en la era de escribir por qué es una reserva, porque lo más grande y preciado que tenemos son los cerebros de los niños que tienen altas capacidades, inteligencia superior y talento. Siguiente. Vamos a desarrollar los conceptos básicos, pero antes quiero hacerles un marco referencial. Como todos los seres humanos en el mundo, creados por Dios, tenemos un origen. Yo he nacido en la punta de Bombón, que es un distrito de la provincia de Islay, de la región Arequipa. Y he, he desarrollado este, la educación por 49 años. He sido director, director 30 años en, en la escuela especial para niños con discapacidades en el hogar clínica San Juan de Dios, que está en la carretera central del kilómetro 1. Y ahí atendía a los niños que no tienen pies que no tienen manos, a los niños discapacitados. Ahí hacía voluntariado sábado y domingo, aparte de lo que trabajaba. Los ayudaba, les daba de comer, les ayudaba con todos los ayudantes que teníamos para darles amor y cariño. Todos esos niños, eh, en los 30 años que estuve ahí, esos niños, porque había una escuela dentro del hospital, y todos esos niños han superado todas sus deficiencias y son seres útiles a su familia, a la sociedad y a la paz. Y luego me... Me designaron, me reasignaron para ser director de un, de un programa de enriquecimiento para niños con superdotación y talento en, que está ubicado en San Luis. A mí me entregaron solamente un terreno y pude hacer gestiones para construir el edificio de tres pisos con aulas para 12 alumnos en un programa de enriquecimiento. ¿Por qué se llama programa de enriquecimiento? Porque se enriquece todas las habilidades que tienen los alumnos. Y ahí trabajé 20 años. Entonces yo tuve... Yo tuve 49 años en servir en el Magisterio Nacional y tuve muchas condecoraciones y muchos reconocimientos, pero tuve también todo lo que es la vocación y tuve también todo lo que es el amor a la educación y al niño. Por eso, a todos recomiendo a todos los que están escuchando que pongan mucha atención y, por lo menos, al comenzar esta conferencia, estén ligados a Dios, tengan fe, tengan voluntad y, que, ojalá, que todo lo que yo pueda compartir desde mi experiencia. Eh, puedan ir asimilando y de esa manera podemos, cada día se, podemos ser más los que amamos a los niños y los que les damos a cada uno de acuerdo a su capacidad entonces porque a veces en las sociedades medias, en las sociedades intermedias se confunden los términos, por eso hemos creído conveniente en esta oportunidad por la gran invitación que me hizo el doctor Boris, eh, hacer los conceptos para definir en forma clara eh, los conceptos básicos que se tienen de, en todo este sistema del talento de la superdotación están la inteligencia, el talentoso, el precoz, el prodigio, el genio, el superdotado. Y vamos a, re, a desarrollar cada uno de estos conceptos en la siguiente diapositiva. Inteligencia. Joven Garner en 1983 a 1993 considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan eh, ser valorados en determinada cultura. Robert Stenberg este, manifestaba que son las partes analíticas, creativas y prácticas. ¿Y, y por qué? Porque eh, esta inteligencia, cuando Dios creó al ser humano y lo puso con todos sus, con todos sus dones, este, faltaba la inteligencia. Entonces eh, decía: ¿Dónde la pongo la inteligencia? Los sabios de ese tiempo le decían: No, se la ponga en lo más. No dijo: Si la pongo, lo pueden destrozar el mundo. Entonces la voy a poner. Y le dijeron que la ponga en lo más recóndito de la tierra para que ahí no la puedan encontrar, porque para que el ser humano no preparado la pueda destruir. Entonces le dijo: No, el hombre también la, la encontrará la inteligencia. En lo más alto del mundo, en las cumbres, también lo encontrará. Y después de, de ver. Cómo y dónde ponía el creador, dijo, la voy a poner la inteligencia en lo más recóndito de la mente del ser humano. Y solo los que la descubren, y solo los que la descubren, sus tutores que la descubren, serán los que la puedan utilizar en bien de la humanidad. Por eso, con ese, con, por eso tenemos esos dones. Y los que los han descubierto, o, y para eso estamos los maestros, para descubrir, que eso lo voy a explicar más adelante, siguiente En la, Universidad de, en, en la Universidad de Boston, en Harvard eh, Gardner, con varios intelectuales durante varios años, por, por lo que ocurría en las escuelas, por lo que pasaba en las escuelas, y como en ese tiempo, este, hace 100 años atrás, 50 años atrás, no se había descubierto totalmente el profesor, no, no le enseñaban cuando iba, iba, estaba en la etapa de formación para profesor, eh, no le enseñaban el cerebro, o sea, ¿dónde va a poner? Entonces decía, ¿cómo funciona el cerebro y cómo el profesor debe enseñar? Entonces, en esa investigación encontraron que el ser humano tenía nueve tipos de inteligencia. Y por eso que le salieron los tipos de las inteligencias múltiples. Y entonces ahí encontramos lo siguiente. En los nueve tipos de inteligencia, la inteligencia lingüística, es aquella que se encarga de atender a través de las palabras. Palabras. Inteligencia lingüística, para hablar. Y la inteligencia lógico-matemática es para ver las secuencias de la formación de los números y para hacer las cantidades. Y la inteligencia visual espacial es aquella que es la imagen global en grande para poder determinar después. Y la inteligencia sí. kinestésico-corporal es el movimiento del cuerpo, la danza, el, el salto, el, el brinco y todo aquello que es movimiento del cuerpo. Y la inteligencia musical ingresa por el oído. Los hombres y mujeres este mundo sabemos por el oído, cuando se toca una guitarra, cuando se toca un violín, cuando se toca un piano, cuando se toca un arpa o cuando hay un sonido o, un, o el cantar de un ruiseñor o de un pájaro por intermedio del oído. La inteligencia interpersonal necesita sentirse conectado con otros, es la, inteligencia, es la conexión entre tú y yo, entonces Siempre tenemos que ponernos en el zapato del otro, en el cuerpo del otro, intercambiar para podernos conectar, para podernos socializar. Y la inteligencia intrapersonal es aquella que conoce a ti mismo, internamente. Cuando estás solo, y tu conciencia y tú, sabes qué has hecho, sabes cómo eres, sabes cómo piensas, entonces haces una reflexión para después, porque el creador te ha creado a ti para ser feliz y hacer feliz a los demás. Entonces, esta inteligencia interpersonal está en Dios te ha dado adentro alegría. Esa alegría tienes que dar a los demás, compartir a los demás. Entonces, esa, esa es la reflexión interna que uno hace. Y la inteligencia naturalista o naturista es aquella que está con la naturaleza. Donde están las plantas, donde están las arboledas, donde están los, las flores, donde están los frutos donde está la siembra. Todo eso es la inteligencia naturalista. Quienes tienen inteligencia naturalista en, en, en un colegio de secundaria de quinto año, tienen inteligencia naturalista, va y estudia, ¿no? estudia, ¿no? para ser un, un ingeniero un agrónomo para la agricultura o especialidad. Y después viene la, la, la inteligencia trascendental, que trasciende a la vida, que trasciende a lo demás, que va a lo demás que permanece y perdure en el tiempo. Siguiente. Vamos ahora a desarrollar eh, lo que le dije anteriormente, que es este, cada uno de los, de los conceptos básicos. De acuerdo a Gañet, el, el talento hace referencia al desarrollo elevado en áreas determinadas, el distinguir los talentos específicos el, en dominios como la música, el ajedrez, los deportes, es muy variable y depende del valor social otorgado a ese talento, de las oportunidades que tengan para obtener una instrucción especializada de la propia dedicación a los niños. Este talento se desarrolla no menos de cuatro horas diarias en un término de 10 años, por ejemplo, para hacer el ajedrez o para eh, tocar el violín, y entonces ahí se ve la producción del talento porque es aquello que innato que desarrolla, que percibe y desarrolla. Siguiente. Precocidad. La precocidad hace referencia a la posición de habilidades que suelen aparecer antes, ¿no? Lo espera, antes de lo esperado, por la edad cronológica del niño. De, y, y define el desarrollo avanzado, a alguien, computación y acompañamiento. Francisco Terracer, en Francia, cuando escribió el libro, eso le llama disincronía. ¿Y qué es la disincronía? Que el niño tiene una edad, ejemplo, siete años, y piensa como un niño de tres En algunas partes del mundo, países o provincias de, de diferentes países por donde han andado, se dice muy frecuentemente esta palabra, chiqui viejo chiquito, pero piensa como viejo. Eso le llama disincronía, que, que el niño desarrolla habilidades y, y habla. Ejemplo, en una vez en, en una escuela, eh, la madre está con el niño a las 5 de la tarde, haciendo la tarea, llega el esposo de trabajar, saluda a la esposa y le dice, ¿cómo estás hijita? ¿Qué usted ve verte por acá? Y la esposa le dice, ha venido tu hermano Juan, lo han despedido de su trabajo y ahora no sabe qué hacer, va a trabajar. El niño de seis años le dice, no mamá, mi tío tiene otras perspectivas económicas para su desarrollo. El esposo le dice, ¿para qué le dices al niño cómo, cómo hables? Papá, mi mamá no me dijo nada, yo estoy pensando. El padre y la madre no sabían el niño que tenía. Y de ahí reivindró la preocupación. Cuando no se sabe desarrollar, esta, esta, esta precocidad es innata. Y el padre y la madre, desde que nace, por más adelante lo voy a explicar, ¿no? debe estar atento al desarrollo del niño para poder desarrollarlo, estimularlo y apoyarlo. Siguiente. Prodigio. Sería el niño o la niña que realiza actividades fuera de lo común para la ciudad, realiza productos que llaman la atención en un campo específico, competencia para los niños, niveles de rendimiento. Eh, hemos tenido en, en, en el tiempo que se creó el programa, eh, el programa, del PANES, que es el programa de atención educativa para los niños talentosos, sobre todo los que fui director por 20 años. Ahí ha habido muchas experiencias, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, el niño Kabir, eh, Pajares Garcés, un niño que tenía siete años, ya escribía desde los seis. Había aprendido a leer a los cuatro y, y leía libros y, y había escrito y Entonces, a los siete años ya tenía bastante, bastante escritura y dibujos, ¿no? Pero no eran para su edad, ¿no? Entonces, eh, eh, sobresalía porque otro no es. Y a los nueve años escribió su primer libro. A los nueve años, su primer libro. A los once, su segundo. A los tres años, su tercer libro. Hoy, estudia en tres universidades, con 16, 17 años. ¿No? entonces Pero en el tiempo que, que hizo los escritos, no eran para su época. Entonces, ese es un ejemplo de un prodigio. Siguiente. El genio sería una persona que dentro de la superdotación... Un, tiene un compromiso con la tarea, logra una obra genial, es un, un genio científico que depende, depende, depende de todo su rasgo, de su, de su temperamento, de su persona, de su motivación, pero su concepto se define estrictamente en términos de los efectos, de los productos que crea propios de la comunidad científica. Ejemplo: eh, Tomás Alba Edison, Thomas Alba Edison, cuando estuvo en la, en la primaria, en, en, en el tercer segundo grado, este era un niño que sabía mucho y a los profesores los tenía mareados en su colegio. Entonces, cuando los profesores no estaban preparados para ese niño que llegó, y entonces en, en todo lo que no podían, no, porque no tenían una visión de eso, deciden ya no tenerlo en el colegio. Y un día, al terminar bien la semana, le envían a su mamá una carta en el sobre cerrado y le dicen al niño, y llegando a casa le entrega a su mamá. El niño llega a casa, le entrega a su mamá y le dice: ¿Qué es? Pero la, la señora abre el sobre y empieza a leer y se le caen las lágrimas y el niño, ¿qué, qué? Y la madre lo abraza y le dice: No, hijo, dice que tú eres un genio y le da un beso y le dice la escuela ya no te puede tener porque tú eres un genio, yo te voy a enseñar y la madre se empieza a enseñar y a darle todo y autodidacta el niño todo, entre todo y era un inventor y él, y él inventa la bombilla incandescente, el foco ¿no? y en 500 veces que demora ¿no? para perfeccionarlo y lo saca ¿no? cuando tiene 23 años su madre había muerto ¿no? su madre había muerto y, y entonces este, a los a los dos años o al año, están revisando todo lo que hace y en él, en la, en la mesa de noche, saca el sobre y ahí encontró el sobre que de que que niño le dieron. Abre el sobre y recién lee lo que dice ahí. Y le, ahí le dice, señora madre y familia, nosotros no podemos tener a su hijo, no venga más a la escuela porque es un enfermo mental. Entonces, ¿qué es lo que los sacó adelante? El amor que la madre tuvo la dedicación del padre, ¿no? un genio. Entonces, él, es esa bombilla incandescente, hizo un bien a la humanidad, como todos los inventos de todos los inventores que, que trascienden, porque que hasta ahora, eh, y así, ese, a eso se llama genio. Siguiente. Superdotación. La superdotación intelectual se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente superior a la, me a, a la media. Un cociente intelectual superior a 130 o 125. La capacidad intelectual general se define por el, co por el co coeficiente intelectual que tengan los niños, ¿no? normalizados, pasados en forma individual. La sobredotación intelectual va asociada a una mayor maduración de los procesamientos de información memoria visual, memoria perspectiva ¿no? aproximadamente desde los seis años ¿no? desde los seis años alta motivación para el aprendizaje creatividad y precocidad y desarrollo del talento la sobrealimentación intelectual debe manifestarse durante la etapa del desarrollo, lo que implica que se manifiesta desde la, desde la concepción hasta los 18 años Un, eh, el, el niño que tiene por los genes que tiene y tiene, tiene toda, esta, toda esta superdotación, este niño desde que está en el vientre ya hace movimientos y cuando nace ya está haciendo movimientos, nadie le enseña pero él está haciendo movimientos entonces eso se desarrolla hasta los 18 años, ¿no? por eso es importante en otra etapa le vamos a explicar por qué es importante atenderlos cuando nacen rodearlos de todas las, las comodidades y de toda la atención y los colores para que puedan desarrollar todo aquello que es la superrotación. Siguiente. Paradigmas antiguos y, y verbales. Antes, antes hace 50 años, 100 años atrás, desde Albert Bines en, en, en, en 1903, cuando empezó a crear el, los test, este, se pensaba que la inteligencia era nació inteligente y muy inteligente entonces la superiorización es igual a, a un alto IQ o alto cociente intelectual entonces se decía que la, teori, la, te, la teoría del rasgo invariable, toda la vida no varía, identificación basada en los test se basaba en los test y se quedaba así ¿no? eh, la orientación elística solamente el grupo superior o el grupo que podía tener economía y podías llevarse a hacer la, la detención, esos son los que desarrollaban los demás, no. Era autoritario para algunos y solamente jerárquico, ¿no? orientado, en, orientado en la escuela y los demás no. Actualmente eh, ya no es así. La inteligencia es multifacética. Como hemos visto en la teoría de las inteligencias múltiples no inteligentes inteligencia. La identificación está basada en el rendimiento, en lo que produce. No en lo, no en el test sino en lo que produce diariamente si desarrolla escritura desarrolla matemáticas desarrolla pinturas si desarrolla creatividad todo aquello ese es ese es su inteligencia concentrado en las en la excelencia o sea tiene que ser algo excelente diferente a los demás el contexto es crucial Y por qué se ha desarrollado en la etapa de investigación el contexto porque el contexto es lo que lo, lo que lo que rodea al niño lo que rodea, la familia, todo eso, pero después pues lo vamos a ver. Eh, colaboración de todos los niveles, la colaboración, la ayuda de todos para poderlo orientar hacia, hacia adelante. Orientada al campo del conocimiento, todo lo que es enseñar y conocer, enseñar y conocer. La diversidad es el centro de su misión, para entre todos, para poder superar el conocimiento. Siguiente. Marco teórico conceptual. El marco teórico en el cual se sustenta el trabajo de identificación y atención educativa la, de una institución se basa en el modelo teórico de los tres anillos propuesto por el investigador Josen Renzulli. Asimismo, incorporamos después las propuestas de la teoría triádica, del modelo de independencia triádica de Frank Moe. Y, y Josen Renzulli está considerado en uno de los 100 mejores científicos del mundo. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, eh, cuando yo lo conocí en el, en el 14 Congreso Mundial, que se realizó el 2001 en Barcelona, eh, él, él trabaja aquí en Estados Unidos, aquí en el estado donde estoy yo, en el estado de Connecticut, en la Universidad de Connecticut, pero en ese tiempo cuando lo conocí, él era director nacional del Centro de Investigaciones del Departamento de Educación de la Casa Blanca de los Estados Unidos de Norteamérica. Y después de eso, nos hicimos amigos ¿no? en el tiempo. Él es el que hizo la teoría de los tres anillos. ¿no? Y, y la teoría de los tres anillos comprende que un niño tiene una inteligencia superior al promedio, un compromiso con la tarea y una creatividad innata. Pero eso no era suficiente. Frank Mons, que, era, que también lo he conocido, eh, que, ha venido, que, ha, que ha ido a Perú, lo conocí en los congresos mundiales. Él era eh, profesor en la Universidad Católica en, en, en Nimega, en Holanda. Y él decía después que está bien la teoría de los tres anillos, pero a eso le falta la parte social. Y por eso eh, eh, hizo el modelo la interdependencia Triad de interdependencia trial de Framo. Más adelante, ese tema también lo vamos a explicar. Sigue en la siguiente. Ahí está. En el cuadro que ustedes están viendo, ahí están las dos teorías. La teoría de Joseph Renzulli, que es el triángulo, que en la parte de arriba está en un círculo, capacidad. Eso se llama inteligencia superior al promedio. El promedio 110 y la inteligencia superior 125, 130 hacia arriba. Hay quienes tienen 180, 200. Hay niños que tienen hasta 200 y tienen una inteligencia superior para todo, y ingresan, y saben todos los idiomas, y ingresan a diferentes universidades, y desarrollan todo, son buenos para todo, esa es la inteligencia superior al promedio. Luego, en, en, la, en la teoría de los tres anillos, porque ahí están los tres anillos, están viendo, eh, la, la, aquí está escrito la motivación, pero ese es, ese es el compromiso con la tarea, ¿cuál es el compromiso de esta tarea? Es que un niño superdotado, que este, no, no se para de, hasta no encontrar, hasta no encontrar el, el, y desarrollar el problema. En un salón de clase el niñito lleva una pelotita, ¿no? Y, y esa pelotita se, eh, se sale del salón, se va a la esquina, y la pelotita salta, mueve, y él quiere saber por qué, hasta que la, con algo la rompe y sale aire. ¡Ah, tenía aire! Dice, ¿no? Entonces ese, ese es el compromiso que la tienda. No se cansan, no, son... Son fuertes, después de dos horas, tres horas no se cansan están con el compromiso con la tarea. Y el otro anillo es la creatividad innata. Por ejemplo, la profesora dice, para desarrollar el, el tema, de, de, de, de, de, el, el, para desarrollar eh, la hipotenusa o el triángulo, esto, la fórmula, ese es total, y, y este es el problema para que ustedes desarrollen el alumno y acá está. ¿Y cómo lo hiciste? Con creatividad. Y, y, el, y, y el triángulo que está ahí son la teoría de Fran Mon, que, es la, que, es, que es y aquí se, se desarrolla la trilogía porque ahí tiene que ver la familia que está en una esquina de, del ángulo y en la otra esquina del ángulo está la escuela y en la parte superior en el otro ángulo están los pares los pares son los alumnos que han sido ya detectados ya, ya, ya han sido evaluados y ya ingresan a un salón de clase todos ellos son unidos, trabajan una hermosa labor de conjunto. Siguiente. Y aquí está la trilogía. En una esquina estaba la familia. sí pues ¿Qué es la familia? El hogar compuesto por papá, mamá, hermanos, abuelos, que al niño lo rodean en un ambiente o un entorno agradable, propicio, que estimule el talento y la creatividad desde que nace. Amor. Ahí está el amor. La atención, los cuidados, la ayuda, que cuidar que todos los que están en la casa no molesten al niño, ni lo traten y no maltraten. Como seguramente usted que me está escuchando en su ambiente, en su país, en su escuela, en su distrito, en su barrio, ha visto, o ha visto con sus ojos o ha escuchado con sus oídos que alguien, un adulto, le ha dicho, ¡cállate, mocoso! ¡Silencio! ¡Usted no habla! Eso es un maltrato. Cuando a veces el niño pregunta, pregunta, ¿por qué? Porque a esa edad los niños están en, en el síndrome, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? El padre no está preparado para ser padre, la madre no está preparada para ser madre, le dice cállate, silencio, en lugar de darle una respuesta adecuada. No se le miente, se le da la respuesta adecuada. Si no sabes, se estudia, se aprende para, para nunca engañarlo porque hay que de seguridad, hay que de formación, hay que de ayuda. Y en la escuela, el director o la directora o los profesores también. ¿no? En, en la escuela, compuesta por un director o director amable, profesores especializados con alto sentido de innovación y de apertura, inquietud o pregunta del alumno para que desarrollar su inteligencia, creativa y talento, todo lo que pregunte el alumno, el profesor o la profesora en el aula tiene que estar capacitada para responderle adecuadamente en el momento oportuno para que el niño se sienta bien y aprenda. Esos profesores o esa profesora o esa madre que dice, después te digo, mañana te digo, o cállate o no molestes. ¿no? Como hay veces ocurre en algunas escuelas del mundo donde dicen, alumno, me estás haciendo quedar mal, no me haces esa pregunta porque no sé, ¿no? Eso es indebido. Entonces la escuela tiene que ser una escuela amable. Imagínense que llega a la escuela y el director le, lo espera en la puerta. Buenos días, alumno, buenos días, alumna, bienvenido, pase adelante. Y en, y en el aula el profesor, la profesora amable, trabajando con, preparado, pues, ¿no? para, eso, para eso el profesor estudia, se prepara y va, va, la, va, va al aula con amor, con cariño, con... Con darle todo al alumno, Esa es la escuela. Y la tercera es los pares. ¿Quiénes son los pares? Los niños que han, los niños, los alumnos no inteligentes, talentosos y creativos reunidos en el aula de clase de niños de niños identificados y evaluados, poseedores de altas capacidades e inteligencia superior, con una alta autoestima. Estos pares cuando ya son identificados están en el aula de 12 alumnos, todos trabajan todos ponen, nadie discute, no hay, no hay enemistad, no hay toda esa armonía. Y entonces uno lo determina eso como una hermosa labor de conjunto. Siguiente. Atención educativa. Para la atención educativa, de acuerdo a todas esas teorías, basado en el marco referencial teórico, los resultados del proceso de identificación, la iniciación, atención educativa a través de las áreas de desarrollo la unidad de organización pedagógico-estructural de las instituciones, enriquecen estructuralmente el, el, el, el currículum para las capacidades generales y específicas del alumno Entonces, ¿qué, qué hace? Qué, qué hace? Este, este currículum se enriquece, se mejora, porque para ellos, para estos niños, ya lo que está en, por decirte, primer grado o tercer grado, que es para niños normales, estos necesitan algo más, porque si no se aburren, porque si no se desesperan, ¿no? Y entonces, eh, el, el, el, les, estos, estos programas de enriquecimiento dan todo eso y desarrollan todas sus habilidades. Siguiente. Producto de la experiencia acumulada, podemos expresar argumentos y conclusiones, recomendaciones que se relacionan con perfiles de ingreso de los alumnos sobresalientes de un profesor también experimentado para la respuesta pertinente ¿no? y de las necesidades educativas. Hemos dicho, la respuesta pertinente a la pregunta inquietante del alumno que pregunta, no porque, porque en la edad de, de, esos, de esos seis años está en la edad del cine y el por qué. Pero cuando tú a esa edad no les das, no les das todo aquello que ellos quieren, llega a la edad de puber, y están con el síndrome, a mí qué, desmotivados totalmente, desesperados totalmente, porque este mundo no les da, no les da lo que necesitan para enriquecerse, para completarse, se desesperan, entonces hay personas que a veces lo llevan hasta el médico, porque hay alguien que no sabe, el compañero de trabajo, o el ama de caso en el mercado, le dijeron, está loco, tu hijo está loco, llévalo al médico, no está loco, sino que simplemente allá lo evalúan y le dicen, señora, no está loco, tiene una inteligencia superior. Para eso hay instituciones para desarrollar las altas necesidades especiales que tienen algunos niños diferentes a los demás. Y ese es el tratamiento adecuado que se debe dar. Siguiente. En dichas áreas de desarrollo, se conjugan las perspectivas del trabajo con niños sobresalientes propuestos psicoeducativamente que dan el marco de la teoría del aprendizaje que tienen gran influencia para el establecimiento de las estrategias metodológicas en el aula entonces cuando tú tienes estos niños tu estrategia metodológica tiene que variar tiene que ser mejor, tiene que ser más tentativa más creativa, más optimista y más realista, siguiente En la atención para estos niños, porque es importante que se detecten a los niños a temprana edad? Y te preguntan, ¿y quién lo va a detectar? Y tú, con tu capacidad que sabes, le dices, en el hogar, la mamá y el papá. Cuando nace, está en la cuna, cuando está hablando, cuando está pidiendo, cuando tiene un año, cuando tiene dos años, la madre tiene que saber qué habilidades tiene. Esa es la madre que se dedica al niño, a mirar, a observar, a escucharlo. El padre termina de trabajar y viene a su hogar. ¿A qué? A ayudar, a colaborar, a ver al niño. Entonces, por eso es importante, antes de desarrollar, establecer que es importante el matrimonio, el hogar. La familia, para que los niños se desarrollen, para que los niños sean atendidos, sean atendidos con amor, con ternura, con vocación, con entrega. Voy a mi casa porque me espera mi hijo. Los otros, ¿qué le dicen? No vayas, ¿no? ¿No es cierto? O la madre que se va con las amigas y no atiende. Eso es fundamental en los hogares del Perú y del mundo, inculcarles, decirles que la madre debe estar atenta. Es la primera que, que, que descubre los niños. Por eso es importante la evaluación a temprana edad para desarrollar todas sus habilidades. Y, y, en, y en, es, en estos centros de enriquecimiento, en estas áreas, el área cognitiva, son los procesos mentales de inteligencia que se pueden desarrollar. Y de razonamiento, de es otra área que llevan los, estos niños. Razonamiento matemático, todo lo que es, todo lo que es los números, la matemática, le porque es una ciencia. Y después el razonamiento verbal, todo lo que es las palabras, la comunicación. Ciencias naturales, todo lo que es la inteligencia naturalista que le dije anteriormente. Áreas de artes plástico, dibujo, pintura y dibujar es inventar, crear y después eso pintarlo para ponerlo en natural, ¿no? Y después tenemos el área de, de, inteligencia, de inteligencia sinestésico corporal, que es, el, es un área donde a todos los niños que son detectados para, por, por danza, por ballet, por movimiento del cuerpo, todo, ese es un área que se, se desarrolla. En la, escuela, en la escuela natural o en la escuela común, eso no se desarrolla. ¿no? El desarrollo de la personalidad. Aquí en el desarrollo de la personalidad es importante. ¿Por qué? Porque al niño hay que desarrollarlo, hay que darle confianza, hay que darle fuerza, hay que darle disciplina, carácter y hábito, hábito de limpieza, hábito de educación, hábito de comportamiento, hábito de relaciones humanas, etcétera. etcétera. Y luego, metodología de trabajo intelectual. El trabajo intelectual que es, que es la investigación, por ejemplo, el alumno Kabir Pajares que les dijo, ya ha creado un método, al ver la, la deficiencia que hay en, en algunas regiones del Perú o de otros lados, en donde se leen y no comprenden lo que leen, entonces él ha, ha inventado un, un método que se llama L3C. Lee, comprende, crea y comparte. ¿no? Entonces ese, ese es el trabajo intelectual. Y el idioma... El idioma inglés, que es importante porque es casi un idioma universal, que es necesario que los niños de corte ya puedan tener esta, este idioma para poder, ¿verdad? Porque en la computadora, en los libros, hay mucha comunicación. Y el área de innovación pedagógica, que es ahora el área, el área de computación, y ahora en, en, en diferentes partes del mundo, en diferentes países, como en el Perú, también está ahora la, el área eh, de investigación eh, de computación. ¿Por qué? Porque la educación se está haciendo remotamente. ¿Por qué? A través de la computadora, a través del internet, a través de, de, de la sala Zoom, así como estamos hoy día nosotros, ¿no? Este, escuchándonos o compartiendo algunas experiencias que yo les pueda dar. Siguiente. Importancia de una detección temprana. Este es, este es el eje central de los niños, cómo se desarrollan. Los niños con altas capacidades también tienen necesidades educativas especiales que permitan desarrollar su potencialidad. Una detención en edades tempranas permite una intervención oportuna. ¿Por qué es la detención temprana? Porque si tú al niño lo detectas tempranamente a los seis años, cinco años, y le empiezas a dar todas sus habilidades, a dar lo que necesita de acuerdo a sus habilidades especiales de aprendizaje, ese de verdad, porque ese es el potencial lo que hemos dicho, la reserva de toda el país, ¿sí? educar una mente en valores educar una mente en valores en disciplina ¿eh? sirve a la humanidad las mentes y los talentos y la superdotación que no se educan en valores a temprana edad porque no se les no se les educan esos con el tiempo sirven para hacer daño a la humanidad en, en el Perú, en todos los, los sentenciados, los sentenciados por estafa, cuando pasan a, a la investigación, tienen inteligencia superior. ¿Y para qué la utilizaron? Para el mal. Todos esos delincuentes, ¿para qué lo utilizaron? Para el mal. Entonces, ¿no los detectaron desde niños? no los cultivaron desde niños, no los orientaron desde niños, no los formaron desde niños, porque todo ese potencial pudiera servir para hacer bien a la humanidad. Por eso el creador dijo, esta inteligencia, ¿dónde la pongo? Porque pueden hacer daño a la humanidad. Y efectivamente, cuando no son formados, detestados a edad y formados, porque tienen esa inteligencia, se van para el mal. ¿Qué debemos hacer? Todos debemos amar más al niño y en el amor está atenderlo, orientarlo y formarlo formarlo por el camino para hacer el bien siguiente indicaciones indicadores eh, presentes en niños con altas capacidades eh, en todo niño o niña están presentes en su ser, hay que descubrir hay que, hay que aplicar eh, estos indicadores ¿Aprenden rápidamente? Sí. ¿Más rápido que los demás? Sí. ¿Mejor que los demás? Sí. Agilidad y rapidez en el, proces en el procesamiento de la información. Tú le das una información y él la procesa rápidamente y si va la crea. ¿Por qué? Porque tienen lo que les he dicho. La inteligencia es superior al promedio, porque tienen el compromiso con la tarea y porque tienen la creatividad innata. Entonces, tienen altos niveles de atención y se les diga: ¿Qué les dije? que eran alumnos ¿no? que están ahí persistiendo. A eso se llama altos niveles de atención selectiva. Todo lo que les enseña a son como unas esponjitas. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y todos quieren saber. Tendencia marcada al pensamiento abstracto. A establecer relaciones, relaciones. ¿Por qué el pensamiento abstracto? Porque tú le puedes decir eh, eh, en, en, en una enseñanza y él va a ver más allá que hay, cómo es esto, cómo investiga, cómo funciona. Y, y alta sensibilidad. Estos niños tienen alta sensibilidad. Son niños que rápidamente se dan cuenta, se dan cuenta de tu, de tu mirada, se dan cuenta de tu palabra, se dan cuenta de tu gesto, se dan cuenta de todo. El término medio no se da cuenta. Tú, cómo miras, cómo hablas, cómo los tratas, cuáles son tus ademanes, cuáles son tus perspectivas, cómo es tu sonrisa, cómo es tu amor que llega a ellos. Esa sensibilidad la tienen estos niños. Produce un gran número de ideas, soluciones, alternativas para resolver problemas. El término medio no lo hace, pero ellos sí. Rápidamente tienen la idea para hacerlo se ha visto en experiencias la niña la niña de un hogar tiene cinco años el papá y la mamá van al supermercado a comprar víveres para la semana todo lo que tienen que comprar el esposo que estaba atendiendo sus problemas laborales no se percató de traer la billetera con la plata para pagar y al momento que llegan a la caja le dice el señor a la señora no o el padre a la, a la madre le dice me olvidé la billetera la niñita de cinco años le dice no te preocupes papá saca la tarjeta imagínense no es cierto entonces eso se llama la fluidez o la rapidez con que con que piensan y racionan tienen una fluidez un vocabulario especial a, a preguntan por por palabras nuevas que no conocen empleando la palabra exacta en el momento oportuno perfeccionistas son muy perfeccionistas son muy exigentes en sus logros esos son los indicadores no los indicadores que están ahora en el presente en los niños que están en la escuela en inicial primaria no y que y que los maestros los padres la familia y toda la comunidad y eh, por eso siempre uno tiene que agradecer ser gratos no al doctor Boris Darmon, que tiene esta, esta, esta inteligencia para que nosotros podamos compartir estas experiencias y ayudar de una manera muy, muy profesional a los padres y a las madres y a la comunidad, social que amen a los niños, que respeten a los niños, que cuiden a los niños, porque estos son los indicadores en el presente ciclo. Siguiente. Recomendaciones para los padres. Padres, madres, les hablo con el corazón en la mano. Les hablo como un hermano. Yo soy hermano de todos ustedes, hermano en Cristo Jesús. Yo camino por los caminos estrechos, que son los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso les hablo con el corazón porque Dios a mí me ha mandado a este mundo para hacer la obra, porque él a nosotros, los maestros, nos da a obra de enseñar a los niños. Por eso él dice, dejad que los niños vengan a mí, pero él, yo, tú, nosotros, vosotros, estamos representados en la tierra en Cristo Jesús. Su obra de él somos la prolongación. Entonces, estas recomendaciones, apoyar a sus hijos en sus áreas de interés y o habilidades. En las habilidades, interés, le gusta dibujar, le gusta pintar, le gusta cantar, le gusta, le gusta hacer, le gusta trabajar, pintar. todo eso hay que apoyarlo, no negar, darle. Promover la seguridad, la capacidad de liderazgo, de reflexión, coraje, optimismo, la superdotación, la superación del temor a la prevención de conflictos. Eso hay que ayudarlo. Todo lo que hubiera. enseñar eh, alguien me dirá que esto no, no es real, si sí es real, enseñar la paciencia, como no le pueden enseñar a sus hijos o no le pueden lo más enseñar a los alumnos que tengan paciencia, que se controlen, si sí se puede y si sí se debe hacer determinación la capacidad de, de sobreponerse sobreponerse a las dificultades, no audacia para hacer las la, la resolución de problemas y habilidades para crear y tomar ventaja de las oportunidades que le presenta la vida en la etapa educativa, ayudar a sus hijos a desarrollar su autonomía, su creatividad su inventiva, su astucia y su capacidad para encontrar soluciones diferentes a las dificultades entonces el padre tiene que ayudar al hijo para que cree ayudarlo para que se inspire, 99% de inspiración, 1% de sudor. ¿No? Ayudar a sus hijos al desarrollo de la autonomía, su autonomía, y promover que compartan sus habilidades, conocimientos en beneficio de los demás. Todo lo que sea hay que dar, hay que compartir, y así hay que educar, en familia, en comunidad, en amor al prójimo porque el Creador nos dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas del mundo, con toda tu fe, tu corazón y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay que enseñarles desde niño que amen al prójimo, a su amigo, a tu compañero, a su familia. Siguiente. Recomendaciones para los maestros. A los maestros... Eh, en, el, en, en este, año, este año, 2021, se va a realizar en el mes de julio, aquí en el estado de Kentucky, en el centro de Estados Unidos, se va a realizar el 24 Congreso Mundial del World Consul for Get Antal en Chile, del Consejo Mundial para la Educación de Niños Superotados. Cuando se realizó el 17 Congreso Mundial en la ciudad, en Canadá, en Canadá, ¿no? en Canadá este, diferentes, eh, ahí, se, ahí se reúnen 800, 1000 a veces, eh, este, expertos, talentosos, eh, profesionales, psicólogos, maestros, padres de familia, sociólogos, de todas las ramas, llevan sus ponencias, sus investigaciones. Y entonces, en, en el Congreso a veces dura cinco días, y en esas, en, en, que son desde las 8 hasta las 6 de la tarde, ¿no? o a veces más, y en ese en, en intercambio de tantas experiencias, muchas delegaciones de, de, de países de habla, de habla español y portugués, como es, como es Portugal y Brasil, eh, los delegados que llegaban ahí me preguntaban para que yo pueda ayudar, ¿no? porque tengo a, a algunas, a algunas facilidades que ellos notaban, que yo tenía algunas facilidades de comunicación, o una forma típica o característica de poder llegar, ¿no? A, a, a llegar a, la, a los alumnos o a, los, a las personas. Porque en, esa, en, en Canadá, en la, el segundo día en la conferencia, cuando yo participé, cuando yo di la conferencia y participé, mucha gente no se dio cuenta en qué momento se hizo la simbiosis en que ellos se captaron conmigo, se conectaron rápidamente. Me pasó también en, acá en, en, el esta, en, en el estado de Connecticut, en Stanford, en un high school. En varios high school que fui a dar, fui a dar conferencias, esto hablando hace unos 10 años atrás, entonces eh, el tutor que me llevó para las conferencia, en ese high school, habían pues alumnos de, del, del high school del décimo ciclo, del donde se ya para terminar, ¿no? Como decir en, en Perú, el cuarto, quinto de secundaria. Y entonces la psicóloga le dijo al, al tutor o al director o al que me, me, me contrató, le dijo, no me vacila. No creo en, en, en que hay niños talentosos, porque estos niños son descuidados. No les gusta. Entonces, eh, eran 300 alumnos en un auditorio del, del, noveno, del noveno, del décimo bueno, el ciclo del high school, y entonces empecé la charla, pues la comunicación, pues lo, lo que ibas a, para ellos. ¿no? Y más o menos en, entre, el quin, entre los 15 primeros minutos: 16, 17, 18. Eh, los alumnos cambiaron de actitud y empezaron a interesarse, ¿no? La psicóloga era una gringa, gringa, gringa, eh, le dijo al tutor, no me di cuenta en qué momento le hizo la simbiosis Y entonces dijo, entonces, vamos al otro colegio. Y fuimos al otro colegio y la, y la psicóloga atenta ahí a ver en qué momento. Porque estaban distraídos, porque estaban desmotivados y porque empecé a motivarlos, a motivarlos a llegar a la esencia y me conecté rápidamente. Y esa vez dijo cómo lo podía, cómo ha podido hacer con estos niños descuidados que los ha captado para que puedan entender. Y me aplaudieron después, ¿no? Y después en la encuesta que hicieron, los psicólogos de ese college, de ese high school, eh, salió que todos, este, eh, un 80%, 90%, estaban de acuerdo en que como yo había transmitido. Porque a veces uno dice, eh, uno, uno dice, ¿no? con la mayor voluntad para ayudarlos, para, con, para poder este, eh, compenetrarse y poder llegar a esto. Entonces, eh, eh, hay que incluir, por ejemplo, al niño en diversos grupos para que se acostumbren a convivir y relacionarse con personas de diferentes capacidades. Promover al niño como ayudante del maestro, que es un alumno que, que, es, que es más capacitado que los demás, puede ser como ayudante del maestro permitir que compartas sus conocimientos con el compañero, para que no sea egoísta, para que no sea envidioso, para que no para que no no sea indiferente, sino sea humano, como dice Dios, y al prójimo como a ti mismo. Brindar asesoría y orientaciones a los padres para lograr desarrollo el potencial del niño. Siguiente. Programa de enriquecimiento. Un programa de enriquecimiento es es o sirve para que todos estos niños que son detectados estén en aulas, en aulas especiales, ¿no? Que en el Perú el programa, los que, los que conocen bien el Perú y conocen en Lima y los que están en Lima, en Lima, eh, en, en todos los distritos de Lima, pueden ir en San Luis, en el distrito de San Luis, ¿no? En la, en la calle José Gabriel Aguilar 193, que está en la segunda eh, en la segunda cuadra de la avenida San Juan, donde está la cooperativa de plata ahí funciona un programa de enriquecimiento, que es el que yo fundé y yo creé ahí, de tres pisos, es un programa de atención educativa para niños con facultades talentosas sobresalientes, PAE, ¿no? y ahí, ahí hay todas estas áreas, y, la, y las aulas ahí pueden ir a ver, y las aulas son para 12 alumnos, y tienen laboratorio de biología física y química, y tienen un, un área grande de música, piano lo original violines toda la clase de música y tiene un área de ginestésico corporal para todas las habilidades de todas las áreas está ahí ahí se plasma la teoría de las inteligencias mucho ahí se plasma el desarrollo de todos los niños pero esos niños que han salido ahí son acá en Estados Unidos hay muchos de esos niños no son inteligentes son profesionales de altas capacidades son ingenieros son son ingenieros electrónicos médicos de toda la profesión no y, entonces, y están económicamente mejor que el maestro, porque ganan más que lo que ganaba el maestro. Ya, ya con eso les estoy explicando cuánto de dinero ganaba yo de profesor de la escuela pública en el Perú o director. Y en otros niveles el, el pago es diferente. Por eso también a través de, esto, de esta conferencia, para todos los que me escuchen, es necesario que a los maestros del Perú se les aumente el sueldo para que puedan implementarse. Cuando a un maestro le pides meritocracia, tú te tienes que poner a pensar con 1.500 o con 2.000 soles que 3.000 gana, cómo paga la maestría en la católica o en otra universidad que cuesta 1.000, 2.000, 3.000 la maestría. No le alcanza, ¿no es cierto? Y todo eso, eso eh, eh, cuando uno pide meritocracia, también debe pedir con qué la hace, cómo la hace, cómo, la, cómo yo le puedo exigir una maestría o un doctorado si lo que gana no le alcanza para esto, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta y a las madres y padres de familia hay que decirles que amen el hogar, que amen el matrimonio, que amen la familia, que amen a sus niños, que quieran, que los apoyen, que los ayuden. El, eh, el hogar es la escuela natural, ahí se forma el valor, el hábito, el respeto, el carácter, la formación. Todo aquello que te han y sales bien formado, nunca te olvidas en la vida. Sí, eh, vamos a ver, escalas e inventarios para detec detección de la sobrevotación de evaluación especializada. Ahora, eh, en lo, para, para los que tienen alumnos en primaria, eh, se utilizan, los psicólogos utilizan los, los test de, de evaluación, ¿no? Y ahora hay una evaluación especializada para detectar que, que eh, no solamente que tenga inteligencia superior o talento sino qué habilidades también tiene para detectarlo y a qué áreas de desarrollo de las inteligencias pueden ir a, a, a potenciar o a mejorar, potenciar capacidades cognitivas, desarrollar competencias, son socioemocionales es importante el desarrollo de la personalidad o desarrollar la parte emocional, la parte social es muy importante. Quien tenga desarrollado la parte social o la parte socioemocional es una, es una persona, hombre o mujer de bien al hogar, a la sociedad y a la patria. Por eso eh, los, eh, los profesores siempre deben asesorar a las familias de los profesores buena voluntad, amor, comprensión, unión y sabiduría. Siguiente. Conclusiones, es tan importante detectar a los niños con, tal, con talento a temprana edad para descubrir su alto potencial y poder canalizar, orientar y estimular de manera oportuna así lleguen a ser hombres y mujeres productivos para su familia, la sociedad de la patria. Esto se los he explicado, esta conclusión ustedes la saben, ya la han aprendido porque les he, que les he repetido les he dicho ¿no? detectar a temprana edad para orientarlo por el camino bien para todas sus habilidades potenciadas en valores para que sirvan a la sociedad porque si no se hace sirven al mal sensibilizar y capacitar a los maestros hay que sensibilizar hay que decirles que el amor al niño el amor a la familia, que la atención a ese niño, las horas de clase, las horas de aprendizaje, las horas de intercambio, esas no se deben perder. Promover centros de enriquecimiento. En el Perú debiera construirse centro de enriquecimiento. Hay uno solamente en Lima, el que, el que construí yo, pero en cada región, en cada, a veces yo les pregunto a los decanos regionales de los colegios del de Perú. Para que en cada región se cree un programa de enriquecimiento en donde se tengan todo su potencial y el Perú se enriquezca porque es la reserva nacional. Promover centros de enriquecimiento en el Perú para atender de manera especializada las necesidades de los niños superlotados. Siguiente. Vamos a, a, a decirles finalmente que la atención a los niños con su y talento y jóvenes, es tarea de todos, la sociedad en su conjunto, los padres de familia principalmente, la madre, el padre de familia, los familiares, el hogar, ¿no? el matrimonio, la familia, es importante todos con amor se resuelve, con conversación se resuelve, y si usted tiene hijos, están naciendo, están en la primera edad, Apóyelo, ayúdelo, venga de su trabajo directamente a ver a sus hijos. No se distraiga en la calle, no se distraiga, no, no, no pierda tiempo afuera, porque al final padre y madre que educa a su hijo bien de niño, cuando es adulto mayor de 70, 80 años, tiene la recompensa de que esos hijos le dan el calor y el apoyo. Sé feliz porque Dios te ha dicho de acá hacia afuera, tienes que ser feliz, feliz con todos, y gracias a todos por haberme escuchado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por esas palabras finales, además de la gran ponencia que hemos, todos nosotros, que estamos aquí en sala con usted, y todas las personas que nos han seguido a través del Facebook han podido tener el día de hoy.